Amigos, nos encontramos en una cobertura especial Fistur 2022, un evento trascendente para República Dominicana, España y el mundo. Ahora tenemos la visita por aquí del señor José Beiras, quien es el alcalde de Los Molares de Sevilla, con quien vamos a conversar no solamente de este FITUR 2022, sino la importancia que tiene esta feria para España en sentido general. José, bienvenido para República Dominicana y todo el mundo. En primer lugar, darte las gracias por recibir bueno, al alcalde de ...un pequeño municipio de España, como es Los Molares... ...que se ubica en la provincia de Sevilla, en Andalucía... ...una tierra llena de arte, de cultura... ...de nuestro flamenco, de nuestra agricultura... ...y nuestro pueblo pues no podía ser menos... ...nuestro pueblo viene un año más a Fitur... ...son tres años los que llevamos viniendo... ...porque entendemos que Fitur, la Feria Internacional del Turismo... ...es una oportunidad para abrirnos al mundo... ...hoy lo demostramos con ustedes, con República Dominicana... ...con nuestra, bueno pues con nuestra otra parte de patria española con nuestros hermanos de América Latina, y bueno, antes de nada, pues darte las gracias por recibirme en vuestro stand, por darnos cabida en vuestros medios de comunicación, y por hacer que una vez más nuestro pueblo los Molares, pues se escuche ya no solamente en el territorio nacional, sino en el territorio internacional, como es, bueno, pues vuestro país, República Dominicana. ¿Qué importancia tiene esta feria? Pues aquí mismo lo podemos estar demostrando ahora mismo, que podamos estar conversando dos personas de distintas partes del mundo, separados por un océano, ...acerca del turismo, de cómo atraer el turismo a nuestra tierra... ...y cómo esto hace que económicamente, <coughs> perdón, nuestra tierra crezca... ...que nuestros habitantes, nuestros paisanos, nuestros ciudadanos... ...puedan enriquecerse gracias al turismo... ...pues obviamente hace de Fitur una experiencia única, inigualable... ...que hay que estar presente, que no siempre te llevas... ...pues algo palpable en las manos de vuelta a tu país o a tu pueblo... ...pero que hay que estar... ...hay que estar como te digo... ...pues para hablar, para charlar... ...para intercambiar impresiones... ...para dar difusión... ...cada uno a nuestro pueblo... ...a nuestro territorio, a nuestro país... ...y súper agradecido, bueno pues... ...de que Madrid acoja esta Feria Internacional del Turismo... ...y podamos tener este escaparate... ...para mostrar a, a todo el mundo... ...pues nuestro patrimonio, nuestra cultura... ...nuestra forma de ser... ...todo aquello que haga recibir turismo... ...República Dominicana es un claro ejemplo de ello... ...170.000 turistas españoles visitaron República Dominicana en el año 2019, pues que sean muchos más y que esos 170.000 vengan a España y si de ahí unos cuantos de miles vienen a mi pueblo, pues yo súper agradecido que estaré. Okay. José, habla de tu pueblo con esa entrega, con ese amor que siente por tu pueblo, que tiene esta zona para ofrecer sus atractivos y con qué cuenta esta alcaldía. Pues mire, nosotros tenemos un poco de todo. ...como buena tierra andaluza que somos y sevillana. ...obviamente gozamos de arte, de señorío de flamenco... ...de nuestro baile tradicional... ...antes está pudiendo ver el vuestro... ...pues gozamos de, de ese arte que demuestra... ...y que es la seña de identidad de Andalucía... ...pero si la cultura y el arte en el baile... Eh, ...se demuestra en Andalucía por todo el mundo... ...que hablar de nuestra agricultura... ...nuestros campos de girasoles y de trigos... ...de los que estamos hablando también aquí en Fitur... ...pues son unos escenarios únicos... ...no solamente para lo que ahora está de moda... ...en cuanto a influencers, youtubers... ...sino para grabar películas por ejemplo... ...para grabar anuncios... ...para anuncios de revistas o de, o de periódicos... ...son unos campos, unos paisajes eh, maravillosos... ...tanto al atardecer como al amanecer... ...que hacen de nuestro pueblo... ...que tenga una, una seña de identidad también única... ...pero si tenemos que hablar algo del patrimonio de mi pueblo... ...y por lo que la tiene que venir a, a conocernos... ...son dos monumentos históricos que tenemos... Uno de ellos es, data de hace más de 6.000 años, es un dolmen neolítico, muy singular, eh, no solamente en la provincia, sino en todo territorio nacional, porque tiene una forma de L, que no es lo normal en, la construcción, en una construcción neolítica. Lo normal, para que nos entendamos, es que los dolmenes, y para que nos no escuche, el dolmen es una, una construcción que se utilizaba para enterramiento en la época prehistórica, como os digo, hace más de 6.000 años. Como ¿Una especie de fosa o algo así? Como una especie de tumba, como un panteón. ...efectivamente, pues lo normal es que sea un pasadizo... ...con una cámara circular al fondo... ...pues nuestro dolmen es muy especial porque no es así... ...es un pasadizo, otro pasadizo... ...y esa cámara además en forma de cuadrado... ...hace como, como os digo una L... ...pues ese dolmen estaba enterrado... ...nosotros, este equipo de gobierno en estos tres años... ...lo hemos puesto en valor, lo hemos desenterrado... ...y la próxima actuación que vamos a hacer es cubrirlo... ...para que las inclemencias meteorológicas... ...pues no se lo lleven por delante... ...lo que después de 6.000 años tenemos conservado... ...y lo que vamos a poner en valor... ...y luego por otro lado tenemos una fortaleza medieval... ...un castillo del siglo XIV... ...que también en estos tres años hemos actuado sobre él... ...lo hemos musealizado, hemos creado un centro de interpretación... ...dentro del mismo... ...y además es un espacio único... ...para celebrar eventos, para celebrar bodas... ...para celebrar comuniones, bautizos, cumpleaños... ...cualquier evento que se quiera celebrar en nuestro pueblo... ...y que, que quiera ser acogido en nuestro pueblo pues este castillo del siglo XIV, cualquiera no puede celebrar un cumpleaños en un castillo, pues el, el ayuntamiento ha puesto a disposición de cualquier vecino y de cualquier otro paisano de cualquier parte del mundo, el poder celebrar pues cualquier fiesta en nuestro castillo, como digo, en una fortaleza medieval del siglo XIV, que se conserva en muy buen estado, pero que además este año vamos a proceder a restaurar parte de sus murallas que ya estaban empezando a requerir una restauración. José, hemos escuchado la parte cultural que tú cuentas en esa comunidad tan interesante. José, como alcaldía, como gestión municipal, tareas que ustedes realizan en favor de que el pueblo siente ese apoyo, ese rescate de la cultura y los valores de este importante pueblo. ¿Qué se hace en ese sentido? Buena pregunta porque es verdad que hemos estado hablando de nuestro patrimonio y de lo que podemos vender de cara al turismo internacional y nacional, pero muchas veces nos olvidamos del que vive en el pueblo de al lado. ¿Qué hacemos para que venga ese vecino del pueblo de al lado o de la ciudad de al lado a consumir en nuestro pueblo, a gastar en nuestro pueblo? Que al final es lo que queremos para que el dinero circule y la economía circule en nuestro municipio. Pues lo que hacemos es tener un pueblo lleno de vida. ¿Y cómo lo llenamos de vida? Pues intentamos siempre tener actuaciones culturales, festivas, subvencionadas por el ayuntamiento en todos los bares de la localidad, en todos los espacios de la localidad. Teníamos claro que había que diversificar... ...las actividades culturales entre todos los negocios... ...y desde hace tres años incluso con una pandemia de por medio... ...esto se ha llevado a cabo... ...no hemos dejado atrás a nadie ni a ninguno. ...hemos apostado por inyectar esa economía... ...en esos bares que al no poder hacer grandes eventos... ...pues al menos hacer pequeños eventos culturales... ...pues conciertos, eh, demostraciones artísticas musicales... ...en cada zona del pueblo para que los bares de esa zona... ...pues se llenaran y la economía circulara... ¿Qué hemos hecho también que a partir de ahora... Hemos sacado ayudas para autónomos, para nuevos autónomos, digitalización de negocios. Eh, siempre estamos intentando acelerar lo máximo posible pues, el otorgar los permisos eh, municipales, las licencias de obra, las licencias de, de actividad, para que cualquier negocio que quiera abrir pueda venir lo más pronto y lo mejor eh, posible a nuestro municipio. Y luego, sobre todo, también una relación cercana, diaria, con todo aquel que quiera invertir en nuestro pueblo. Tenemos bastante terreno, somos con bastante eh, suelo grandes multinacionales nacionales y también autonómicas y lo pues estar cercanos darla ¿cómo competimos con las grandes ciudades? pues las grandes ciudades al tener una administración tan compleja tú tardas mucho más a la hora de abrir una empresa o de abrir un negocio en un pueblo de 3.500 habitantes pues la cercanía es lo que nos diferencia la cercanía con los técnicos la, diferen, la cercanía con los políticos es lo que te diferencia para atraer la, las empresas que quieran venir a nuestro pueblo a invertir en ellas y a crear empleo porque al final un pueblo vive de su empleo nosotros podemos presumir orgullosos que somos de la comarca que no habitantes, sino todo lo contrario que ganamos habitantes cada vez tenemos más empadronamientos en el pueblo y presumida más orgulloso de tener pues como digo un pueblo que se involucra con sus negocios que sale que hace vida en su pueblo y que no se va a otras partes fuiste muy reiterativo en la parte de los habitantes crecimiento de este pueblo. En estos momentos, en los últimos censos o levantamientos que han hecho, ¿con qué población cuenta la comarca? de Contamos con 3.500 habitantes, eh, 100, 200 arriba, abajo, y en estos dos últimos años los empadronamientos han subido en 200. Para un pueblo de estas dimensiones, pues la verdad, viendo que el resto de más bajan, es algo muy positivo. Okay. La población joven, la población adulta, ¿por donde anda? Somos un pueblo con un crecimiento poblacional positivo, porque nacen más que fallecen. Eso es algo también bastante bueno de cara al futuro en nuestra, en nuestra localidad. Y la verdad que, bueno, pues me alegra ver que nuestra juventud pueden ir encontrando poco a poco posibilidades para quedarse y el que no se queda al menos siempre vuelve. Muy bien. En ese orden, José, voy a pedir tu anuencia para hacer una pequeña pausa para conectar allá en República Dominicana. Volvemos en un minuto con todos ustedes.